Hola, ¿cómo estás? Te saluda Álvaro Guevara desde Perú. Con este video quiero contarte un poco mi experiencia con seminarios online. Básicamente, yo estoy recomendando el programa de seminarios y los productos del catálogo alrededor de unos 7, 8 meses. He podido generar un poco más de 5 mil dólares solamente aplicando estrategias de tráfico orgánico. Debo confesarte que yo hasta el día de hoy no he invertido en campañas publicitarias, pero ya lo vamos a empezar a hacer. Ya te estaré contando mi experiencia con esta nueva aventura. Quise primero tener una meta. De ganar 5 mil dólares como mínimo. Solamente aplicando estrategias de tráfico gratuito. Y pues ya lo hemos logrado. Me ha funcionado bastante bien. Por supuesto que lo vamos a seguir aplicando. Y pues te quiero contar rápidamente también lo que yo vengo haciendo. Por si es que te puede servir. puedas por ahí Tomar algunas cosas y aplicarlo también para que tú puedas generar altos ingresos con Seminarios Online, así como ya muchas personas lo estamos haciendo. Y si tú eres una de las personas que todavía lo está analizando, lo está pensando, pues te invito a que te unas a los canales de Seminarios Online, los canales gratuitos, para que lo veas por dentro. Únete primeramente al canal de Telegram, al de Facebook, asiste a los entrenamientos en vivo que hay capacitaciones todos los días también y puedas identificar y ver también todas las personas que estamos generando ingresos con seminarios online y que realmente nos ha cambiado mucho la vida con seminarios online entonces lo que yo vengo aplicando por ejemplo para lo que es la venta de seminarios online es aplicando la estrategia de marca personal cierto yo estoy creando comunidad ya hace algún tiempo que estoy compartiendo contenidos creo videos a través de mi, de mi canal de YouTube los, los comparto una comunidad todo relacionado siempre al marketing de afiliados al, al comercio electrónico de productos digitales y pues ahí esa es la estrategia, mientras tú más compartas tus conocimientos información sobre seminarios online y créeme que no hay que ser un erudito, un experto para poder crear y compartir contenidos, simplemente tienes tú que tomar la decisión básicamente de hacerlo, ¿cierto? de darte el tiempo y poder compartir esa es la mejor manera creo yo de que tú te puedas ganar la confianza de las personas y cuando esas las personas empiezan a confiar en ti y tú les hagas una propuesta de valor por ejemplo una oferta o les recomiende seminarios online pues muchos de ellos van a optar por comprarte a ti esa es la mejor manera creo yo de vender la eh, seminarios online por supuesto que tú puedes invertir en campañas publicitarias para crear una comunidad mucho más rápido yo decidí hacerlo de forma orgánica a través de compartir contenidos por youtube así de la misma forma pues a través de YouTube es que estoy recomendando y vendiendo los productos del catálogo de seminarios online. Básicamente aplicando lo que es SEO, posicionamiento de videos, me funciona bastante bien y hay mucho alcance. Tenemos con seminarios online un catálogo, actualmente más de 300 productos digitales y que pues de diferentes nichos y tú puedes abarcar a tu propio ritmo. Mientras tú vayas creando más canales de YouTube, por ejemplo, y estos son canales de revisión o de review que se llaman puedes tú crear, 100, 200, 300 canales de YouTube recomendando los productos de seminarios online que son activos digitales que tarde o temprano te van a estar generando ingresos. Y es lo, justamente lo que me ha venido pasando. Ya vamos a ir aplicando estrategias de pago también. Ya te estaré contando también cómo me va con esas, esas estrategias para poder ir escalando mucho más, por supuesto, porque pues de eso se trata. Primero creo yo que con el tráfico orgánico uno va analizando, va aprendiendo, y con el tráfico ya de pago vas tú invirtiendo inclusive de tus propias ganancias para poder generar muchísimo más ingresos. Espero que este breve testimonio te pueda servir, te pueda ayudar para tomar una decisión si todavía no estás dentro de la, de la comunidad. Y si estás dentro, por supuesto, pues desearte los mayores éxitos y que sigan las ventas. Chao.